Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Yáñez, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable académico del Laboratorio de Ecología Geográfica, que se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Antes de comenzar eh, mi charla, quiero enviar un saludo muy afectuoso para todos los que se encuentran siguiendo este curso y agradecer a Town por liderar este proyecto de enseñanza gratuita y de amplia difusión. Ahora sí bueno entrando en, en el tema que, que me corresponde yo les voy a platicar con más detalle sobre el diagrama Bam este famoso diagrama Bam y su relación a, a la teoría de nicho voy a hacer una ilustración básica de los conceptos ligados al al bam de sus espacios y las distintas configuraciones por lo menos las más generales que hay las más frecuentes que uno puede encontrar. Y no he tenido la oportunidad de mirar todas las charlas anteriores, así que espero no repetir demasiado cosas que ya se dijeron previamente. Bueno, esta es la estructura de mi charla. Primero les voy a hablar brevemente sobre la relación entre, entre espacios. Profundizaré sobre, sobre el diagrama BAM y sus componentes. Luego describiré las principales configuraciones del BAM. Daré una síntesis sobre, sobre los objetivos de la modelación de nichos y distribuciones que modelamos. Y termino con una serie de recomendaciones en relación a las configuraciones BAM. Bueno, a estas alturas del curso ya han de tener claro que los usuarios de estas técnicas de análisis operamos en dos espacios que se conectan, el espacio ecológico donde están los nichos y el espacio geográfico donde se expresan las distribuciones. Esta relación era claramente identificada por George Evelyn Hutchinson desde su más emblemática publicación, *Concluding Remarks, de 1957, donde formaliza el concepto de nicho como este espacio n-dimensional. Acá en esta sección de su paper él mencionaba que las combinaciones ambientales de este espacio ecológico abstracto que él denotaba N podían estar representadas en una serie de ubicaciones físicas o puntos en la geografía y que él llamaba biotopos. A esta asociación entre espacios Colwell y Rangel le denominaron la dualidad de Hutchinson y entenderla nos provee de una poderosísima forma de conceptualizar y analizar las distribuciones geográficas en relación a, a los nichos y al espacio ecológico. Entonces sabemos que, que el área de distribución de, de una especie sería en primera instancia una expresión geográfica de su nicho ecológico fundamental. Pero en la naturaleza esta relación es bastante más complicada. En este paper publicado hace 18 años por Robert Pulliam, se discutía sobre esta complejidad e ilustraba escenarios bajo los cuales pudieran estar presentes individuos de una especie en parches de hábitat fuera del nicho fundamental. O por el contrario, tener parches de hábitat no ocupados dentro del nicho fundamental. Esta es la figura del, del paper, eh, vamos a ir detallando cada uno de estos paneles para, para ejemplificar esta relación que existe entre el nicho y la distribución de una especie. Y, y ojo, sobre todo eh, esto es, es muy importante eh, tomar en cuenta para, para poder interpretar nuestros insumos, nuestros registros de presencia, y tal vez ausencias si nosotros tenemos o contamos con ello e interpretarlos mejor o considerar todo esto en, en, a la hora de, de interpretar nuestros, nuestros resultados, nuestros modelos que, que generemos es el espacio ecológico Estos ejes representan dos, dos variables escenopoéticas El elipsoide que ven aquí eh, representa la combinación de condiciones adecuadas para, para la especie de estas dos variables y que permite una tasa finita de crecimiento poblacional mayor o igual a 1 es decir, donde las poblaciones de la especie pueden persistir Las cruces indican la presencia de la especie en un parche de hábitat caracterizado por la combinación de valores de estas dos variables y los círculos abiertos son ausencias entonces, fíjense en este panel, con base en el concepto de nicho de Grinnell, se muestran presencias en todos los parches de hábitat con condiciones ambientales adecuadas. Esto sería el escenario ideal para usar modelos correlativos porque la información ambiental asociada a las presencias caracteriza bastante bien el nicho fundamental. Y es claro que las ausencias... ...representan condiciones que no le gustan a la especie. En este panel se muestra un escenario... ...que va de acuerdo con la idea de, de nicho realizado de Hutchinson. La especie está ausente en esta porción del nicho... ...que, que es utilizada por, por, por un competidor dominante, por otra especie. El escenario de acá abajo... A la izquierda tiene como base la teoría de poblaciones fuente sumidero. La especie puede estar presente en parches de hábitat donde la tasa de crecimiento poblacional es menor que 1. Esto debido a que llegan individuos de las poblaciones fuente donde sí existen condiciones senopoéticas adecuadas. Y por último, un escenario bajo dinámicas metapoblacionales y limitación en la dispersión la especie acá puede frecuentemente estar ausente en parches de hábitat con condiciones ambientales adecuadas porque no puede acceder a esos parches con base en estas ideas de Pulliam, en este paper publicado en 2005, Jorge y Taun proponen una herramienta heurística para representar y clarificar sobre los factores que determinan las distribuciones de las especies. A esta le denominaron diagrama BAM por sus componentes que ahora mismo voy a, a describir. Bueno, imaginen que todo el espacio de la diapositiva, este que ven aquí, denotado con la letra G, geografía, es una región, eh, no sé, puede ser todo el planeta o algún continente o los océanos del, del, del mundo si trabajan con especies marinas. Como sea, en este espacio geográfico existen combinaciones de condiciones abióticas eh, que son adecuadas para la especie que que les interesa estudiar ¿no? en términos de sus requerimientos fisiológicos y que le permiten a sus poblaciones persistir en el tiempo. Por ejemplo, radiación solar, temperatura, precipitación, humedad relativa, etc. Entonces acá este círculo que ven aquí representa esas condiciones y Town eh, y Jorge le llamaron A por abiotic y es la proyección la geografía. ...del hecho fundamental de la especie. Acá adentro, la especie puede sobrevivir. Por lo que usando los mismos símbolos del paper de Pulliam... ...esperaríamos tener presencias acá y ausencias fuera del círculo. Visto esto en una dimensión, por ejemplo, con la temperatura... ...todos estos valores que van de aquí a acá... ...donde la tasa intrínseca de crecimiento poblacional es positiva... ...estarían incluidos en A o en dos dimensiones todas estas combinaciones entre estas dos variables Y y X serían parte del nicho fundamental eh, y, y la parte de estas combinaciones que está eh, que se proyecta en la geografía que se encuentra en, en el espacio geográfico sería parte de, de A no obstante en muchas ocasiones las cosas son más complejas. Las distribuciones de las especies están determinadas por otros dos factores, además de sus nichos fundamentales y las variables escenopoéticas. Interacciones bióticas. Depredación, herbivoría, parasitismo, competencia por espacio, pueden tener efectos sobre las poblaciones de las especies. Por ejemplo, con base en el principio de, de exclusión competitiva, uno podría suponer efectos negativos para dos especies en competencia por los mismos recursos. O por otro lado, las interacciones podrían representar efectos positivos para especies que requieren la presencia específica de otra especie para sobrevivir. Por ejemplo, parásitos, depredadores, polinizadores, etc. Por lo tanto... Segundo factor, considera las condiciones bióticas que le permiten a las poblaciones de una especie sobrevivir. La disponibilidad de presas para un depredador o la ausencia de una especie competidora. Por ejemplo, para una especie puede haber condiciones xenopoéticas, abióticas, adecuadas en esta zona, pero estar presente el competidor o estar ausente de lo que se alimenta. Entonces la intersección entre estos dos círculos determina la distribución de la especie y esto en el espacio ecológico sería el nicho realizado. Acá un ejemplo concreto de cómo B para ciertas especies restringe sus rangos geográficos. El caso de la relación entre algunos depredadores tope y mesodepredadores publicado en Nature. Estos investigadores Utilizando datos de cacería aproximaron la abundancia poblacional de, de especies de depredador tope el lobo gris en Norteamérica, en Europa y el dingo en Australia y de mesodepredadores como el coyote el chacal dorado y el zorro rojo y lo que encontraron fue que las especies se excluyen, donde hay alta abundancia de los depredadores tope, las especies de mesodepredadores están ausentes o su abundancia es muy reducida. El tercer factor finalmente tiene que ver con barreras físicas que le impiden a las especies transitar libremente por el mundo desde luego estas no tienen efecto de manera general habrá especies para las cuales una cordillera represente una barrera mientras que para otras con una menor capacidad de dispersión una carretera o un río pudiera limitar su distribución este factor se le denota como M por mobility y representa las, las regiones las zonas de, de G que han sido accesibles para la especie a través de su historia. Cuando intersectan estos tres factores, se le denota geografía ocupada, y es el espacio donde la especie se distribuye. Nuevamente una ejemplificación de la influencia de M, en este caso sobre la distribución de dos especies de vipéridos. Ambas serpientes pertenecen al género Botrops y sus requerimientos ambientales son muy similares, sin embargo, a lo largo de su rango de distribución, Asper se encuentra restringida a la región oeste de los Andes, mientras que Atrox habita en la región este. Bueno, Geografía ocupada es uno de los espacios de mayor interés para los interesados en la modulación de distribuciones. Pero hay otro espacio del BAM, que también es muy relevante para contestar cierto tipo de preguntas. Esta es la geografía invadible. Particularmente se debe esto a que en las últimas décadas con la globalización, muchas especies han logrado brincar barreras geográficas asistidas, ya sea intencional o accidentalmente por el hombre. En esta figura les muestro la historia de invasión del mosquito tigre asiático, la especie... Y se distribuía de manera eh, histórica, su área nativa es esta zona en rojo... ...y no había sido capaz de colonizar regiones fuera de, del sudeste asiático. Pero a partir de los 50 s comienza a ampliar su, su distribución... ...brincando incluso hasta otros continentes. Las condiciones oceanopoéticas es un hecho fundamental... ...abarcan gran parte del mundo como se puede apreciar en este modelo de idoneidad ambiental es una modelación que, que hicimos sobre su nicho fundamental una aproximación a su nicho fundamental bueno por consiguiente actualmente sigue expandiendo su rango de distribución y apareciendo en nuevas localidades estos son todos los registros que se tienen para esta especie bueno que se tenían hasta el año pasado para esta especie Bien, sintetizando el BAM en el espacio geográfico, la distribución de una especie es el resultado de la intersección entre A, B y M. Las regiones que la especie puede invadir son la intersección entre A, B y el complemento de M. Eh, y bueno, eh, la, la unión entre geografía ocupada y geografía invadible se denota Geografía Potencial que sería esto, como el baloncito de fútbol americano Bueno, A continuación les voy a presentar una secuencia de imágenes donde se muestran todos los componentes del BAM en relación a, al espacio ecológico y los conceptos de nicho que ustedes ya deben tener muy claros así que voy a, a irme un poco rápido en esta sección Acá tenemos un PCA donde los puntos negros representan las condiciones climáticas de toda América. Cada punto en, en la geografía tiene asociado un conjunto de condiciones ambientales que se resumen en el PCA, que son representadas en este espacio abstracto ambiental. Esta elipse rojo representa el, el nicho fundamental hipotético de este triatomino, una chincha esas que transmiten man de chagas. Es decir, que estos son sus límites de tolerancia fisiológica. Las condiciones que la especie tolera representadas en EG son estos puntos rojos y es lo que de acuerdo con, con Jorge y Town se conoce como un nicho fundamental existente. Porque, ojo, puede haber porciones del nicho fundamental, es decir, que la especie tolera, que no existan en el continente estos espacios en blanco dentro de la elipse. Ahora, algunas de estas condiciones del nicho fundamental están localizadas en, en regiones muy distantes donde la especie nunca ha podido acceder. Suponiendo que este polígono representa su M. Finalmente, supongamos que estos puntos rojos acá representan condiciones climáticas favorables y accesibles para la especie, pero donde interacciones bióticas, no sé, tal vez un depredador o un competidor... Limitan su presencia. Entonces los puntos azules estarían representando el nicho realizado. Recapitulando, eh, aquí estamos el nicho realizado. Entonces, recapitulando tenemos aquí todos los conceptos de nicho y su relación con, con los componentes BAM, A, B, M, Geografía invadible, geografía ocupada. Bueno, el BAM también se puede ligar a ecuaciones de ecología de poblaciones. Esta es la tasa per cápita de crecimiento de la i-ésima especie en una celda G o un píxel de Este término es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. El vector E representa los valores de las variables escenopoéticas y está relacionado con el concepto de nicho grindeliano y con A del, del BAM. Este es un término regulatorio que corresponde a b y a la parte eltoniana. El vector R representa parámetros de la ecuación relacionados con las interacciones, incluyendo recursos. Y el vector X representa las densidades poblacionales de todas las especies que se encuentran presentes en un tiempo dado en la celda G. Finalmente, hay un tercer término y que representa cambios en la tasa de crecimiento debido al movimiento de las especies. Entonces, aquí tenemos todos los componentes de, del BAM: A, B y, y M. Y también bueno, eh, los conceptos de nicho: nicho fundamental, el nicho realizado, ahorcando estos dos términos. Y bueno, la estructura metapoblacional que tiene que ver con la dispersión. Entonces, generalmente lo que, lo que modelamos. Hay trabajos donde ya se están acercando a, a modelar esto, ya lo están modelando. Y esta es la parte que, que es realmente complicada, en parte pues porque no hay, no hay información. Bueno, ya vamos por menos. Ahora les voy a presentar tres de las principales configuraciones del diagrama BAM que de manera general son, son comunes y seguro se toparán con, con especies que tengan alguna de estas. Van a notar que a partir de acá el componente biótico no aparece, esto porque eh, generalmente no se cuenta con información o se requieren modelos mucho más complejos, ya que estos factores son operacionalmente muy difíciles de representar como valores estáticos en una celda. Sin embargo, de acuerdo con, con Soberón y Nakamura, los modelos basados solamente en variables escenopoéticas en muchos casos tienen una muy buena capacidad predictiva y esto se debe principalmente a dos razones. Primero, los factores bióticos están estrechamente correlacionados en muchos casos con las variables escenopoéticas por lo que eh, se mantiene la señal del componente biótico usando solo estas últimas como predictores. Y segundo... Desde luego hay, hay este, ejemplos donde, donde la inclusión de interacciones bióticas pueden producir mejores eh, modelos de distribución. Sin embargo, eh, en muchos casos, estas no tienen un efecto preponderante sobre la distribución de las especies, sobre todo a las escalas a las que se trabajan estos modelos, a las que se hacen estas modelizaciones que son escalas muy gruesas y, y de baja resolución en, en términos de, de los, de los píxeles. A esto, eh, sobre y Nakamura le llaman la hipótesis de ruido y es un supuesto, claro, pero pues, es el supuesto bajo el cual la mayoría de los usuarios de estas herramientas trabajamos. Acá okay, ya les presento la primera de tres configuraciones BAM que voy a detallar se conoce como BAM clásico eh, en esta en esta configuración lo bueno, pueden apreciar de inicio que, que como les había mencionado ya no aparece el componente biótico aquí están las variables escenopoéticas que le permiten a, a la especie persistir eh, y la región accesible en este esta configuración existen zonas del mundo que son inaccesibles pero adecuadas y zonas que son accesibles pero que no tienen condiciones abióticas adecuadas la mayor parte de las especies que ustedes probablemente traten de modelar son, son ejemplos de este caso aquí las ausencias se deben a, a razones radicalmente distintas dependiendo de la zona por ejemplo aquí pues inaccesibilidad para la especie y acá hay ausencia de condiciones abióticas adecuadas. Pues las presencias están determinadas por la combinación de, de los dos factores, y es un escenario en el que geografía ocupada y, y ya son distintas, y los métodos basados en presencias solas tienden a estimar un área intermedia entre geografía ocupada y ya. La configuración mundo de Hutchinson supone que la dispersión no es una limitante al área ocupada, como pueden apreciar acá, El M este, engloba a A. Especies con amplia capacidad de dispersión o distribuciones continentales pueden ser buenos ejemplos de esta configuración. Aquí todas las ausencias tienen una sola causa medio ambiental inadecuado, es decir, ausencia de de condiciones abióticas favorables para la especie. En este escenario, la geografía ocupada y A son equivalentes, por lo que métodos basados en presencia solas pueden hacer un buen trabajo de estimar cualquiera de, estas, de estos componentes. Finalmente, en la configuración Mundo de Wallace, el factor limitante para la distribución de la especie es la capacidad de dispersarse. Acá entran bien especies limitadas a ambientes muy particulares. Pueden ser, por ejemplo, islas, cuevas, pequeños cuerpos de agua, o con la fragmentación, pues las, las especies que están asociadas a parches de vegetación. Eh, como pueden ver aquí entonces en, en, el, en la figura, pues eh, A contiene a M. Entonces aquí las ausencias se deben a incapacidad para la especie de dispersarse a estos ambientes que son, que son adecuados. Las presencias pues, se deben únicamente a un factor, eh, es decir a la capacidad de, de, de moverse. Eh, y en ese escenario contiene la geografía a la geografía ocupada, por lo que los métodos basados en presencia solas en el mejor de los casos proveerán una estimación más o menos completa de A, es decir, caracterizarán un subconjunto de las condiciones abióticas adecuadas para la especie Bueno, identificar la configuración BAM que tiene la especie que nos interesa modelar Puede permitirnos a priori anticipar si vamos a tener una buena capacidad con nuestros modelos y a interpretar mejor lo que estiman los algoritmos. En ese trabajo, Saupi y colaboradores muestran cómo el desempeño de la modelación correlativa puede estar estrechamente ligado a las configuraciones BAM. No voy a, a entrar en detalles sobre este trabajo porque. Eh, Estoy casi seguro que estaban en su charla de hoy que se llama Cuando no intentar modelar? Les va a platicar más sobre esto. Bueno, y ahora sí, casi para terminar, ¿qué es, ¿qué es lo que modelamos o qué es lo que nos interesa a los usuarios de estas herramientas modelar frecuentemente? El interesado en, en estudiar nichos o áreas de distribución debe tener claras tres cosas. Primero, existen al menos tres clases de nichos grinellianos, el fundamental, el fundamental existente y el realizado. Segundo, existen al menos dos áreas de interés en la parte geográfica, la distribución efectiva o la geografía ocupada y la distribución potencial o, o el área invadible. Y bueno, tercero, Modelar nichos no es lo mismo que modelar distribuciones o áreas de distribución eh, por el simple hecho de que los, los nichos son objetos del espacio ecológico y las áreas de distribución son objetos del espacio geográfico. Entonces, por esto mismo que, que, que no es lo mismo un... Species Distribution Modeling, modelado de distribución de especies, que un Ecological Niche Modeling, modelado de nichos ecológicos. En esta diapositiva trato de integrar varias de las cosas que les he comentado ya en el transcurso de esta charla. Primero a los, aquí, aquí los espacios, los espacios eh, ecológico y geográfico geográfico y ecológico, y bueno, aquí está el, el diagrama BAM que tanto hemos mencionado en esta charla, ¿no? Y bueno, eh, a los usuarios de estas técnicas, de estas herramientas, pudiera interesarnos, eh, por un lado, estimar la geografía potencial de una especie, o por otro lado, la geografía ocupada, ¿no? Y bueno, acá acá lo que pongo son sus correspondientes eh, objetos en el espacio ecológico, ¿no? Los nichos fundamentales, los nichos fundamentales existentes como un subconjunto de los nichos fundamentales representados en la geografía, y así acá los nichos realizados. Si la pregunta que tenemos es, ¿dónde existen las condiciones abióticas adecuadas para que la especie sobreviva. Entonces eh, estaremos interesados en esta parte de la diapositiva, probablemente en, en estimar o aproximar en la mayor medida posible el nicho fundamental. Eh, en ese caso existen tipo de modelizaciones de nicho que se llaman modelos mecanísticos, en los que se, se, se incorporan explícitamente los mecanismos que limitan el rango de distribución de las especies, esto con base en experimentación fisiológica. Si, si la pregunta, por el contrario, es ¿cuál es la probabilidad de, de encontrar la especie o dónde está la especie? Entonces nosotros estaríamos más interesados en en esta otra sección de la diapositiva, en estimar la geografía ocupada. Y bueno, en, en este caso existen modelos eh, basados en procesos que incorporan aspectos como la, la colonización, eh, la, la dispersión de, de los individuos, e inclusive interacciones bióticas para aproximar mejor la geografía ocupada. Entonces, ¿por qué si existen este tipo de, de modelos mecanísticos y basados en procesos? Se, ¿Son tan populares los modelos correlativos? Bueno, pues parte, parte, una parte importante de esto es, es debido a que son mucho más, más sencillos de, de implementar en términos sobre todo de... de presupuesto o de información o datos que se requieren ¿no? para para generar modelos mecanísticos uno pues requiere pues, tener un laboratorio o este o tener tiempo para llevar a cabo los experimentos con los organismos mientras que eh, los modelos basados en procesos pues requieren muchos datos como ya lo mencioné anteriormente. Los modelos correlativos en eh, la mayoría de los casos se, se construyen únicamente con con predictores ambientales que están disponibles, la mayoría de manera gratuita en, en la red, en repositorios, como seguramente ya vieron en otras charlas, y con insumos que son relativamente sencillos de obtener también que seguramente también ya lo vieron en otra charla como que son los registros de presencia o, o ausencias Es importante tener muy claro si lo que queremos hacer es un SDM o un ENM porque eso nos va a permitir tomar las decisiones metodológicas más más adecuadas y desde luego que la recomendación es que si estamos interesados en, en aproximar nichos fundamentales o geografía potencial pues usemos este término y si eh, nos interesa la geografía ocupada la distribución efectiva de una especie entonces usemos este otro término no obstante en este trabajo se evidencia claramente como ambos son usados indistintamente preguntas como, como esta, estas de acá, de cambio climático especies invasoras caracterización de nicho o predicciones de paleodistribuciones pues deberían de, de haber sido eh, nombradas o debiendo utilizar el término Ecological Niche Modeling mientras que esta de acá, pues aquí sí es adecuado el uso de, del término de Species Distribution Modeling. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí en el cuadro, pues se, frecuentemente se, se manejan como sinónimos. Bueno, ya casi terminamos. Eh, algunas recomendaciones para eh, las principales configuraciones BAM. Si su especie tiene una configuración de, de tipo Mundo de Hutchinson, este es el escenario ideal. Eh, la especie está en, este, en esta configuración, en, en equilibrio con el ambiente. Entonces, las presencias probablemente vendrán de, de todas las, las porciones del, del nicho fundamental. En este caso, una recomendación es que ustedes deben elegir una, una G amplia, un área de referencia para calibrar los modelos grande. Si su especie tiene una configuración BAM de tipo clásico, en este caso, que bueno que es el, la configuración más, más frecuente, es bien importante definir una hipótesis de accesibilidad histórica. Es decir, definir, definir bien la M y ser explícitos en, en cuál es su M. Es, es bien importante eh, definir la M porque de no hacerlo eh, tiene implicaciones sumamente fuertes sobre la calibración de los modelos sobre la validación de estos y si ustedes por ejemplo estuvieran interesados también en hacer comparaciones de nichos también también hay implicaciones importantes por último si su especie tiene una configuración de mundo de wallace pues bueno aquí eh, este es un escenario muy complicado mejor debe eh, evitar modelar bajo este escenario o eh, sus defectos sean muy explícitos en, en que están generando modelos en, este, en esta configuración BAM. Y ahora sí, por último, como conclusión, me parece importante mencionar que los escenarios BAM que, eh, que les he platicado en esta charla, pues son en primera instancia, una simplificación de, de los aspectos, de los factores que determinan los rangos de distribución de, de las especies. Pero en sí, la, la distribución de, de una especie es una muy compleja expresión de, de su ecología y de su historia evolutiva. Y, y bueno, esta complejidad pudiera representarse en, en diagramas bam eh, o en distintas configuraciones, configuraciones de diagramas BAM que algunos pudieran verse de esta forma diagramas BAM dinámicos que pueden fluctuar, fluctuar y, y cambiar en, en función del tiempo y de la escala de, de análisis y bueno, este, muchas gracias y que tengan un bonito día